8 ventajas de las casas ecológicas prefabricadas 3. Eficiencia energética La eficiencia energética es un factor clave en las casas prefabricadas ecológicas. Estas casas están diseñadas para reducir el consumo de energía y, por lo tanto, los costos asociados a ella. Además, las casas prefabricadas ecológicas utilizan fuentes de energía renovable, como paneles solares, para generar electricidad, lo que las hace aún más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Una forma en que las casas prefabricadas ecológicas logran una alta eficiencia energética es a través del uso de materiales aislantes de alta calidad. Estos materiales, como la espuma de poliuretano y el aislamiento de fibra de vidrio, ayudan a retener el calor en invierno y mantener el frescor en verano. Esto significa que se necesita menos energía para calentar o enfriar la casa, lo que se traduce en una factura de energía más baja.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 Los paneles solares pueden ser instalados en el techo de la casa y utilizados para generar electricidad renovable. Esta electricidad puede ser utilizada para alimentar los electrodomésticos de la casa, las luces y otros dispositivos electrónicos, lo que reduce la dependencia de fuentes de energía no renovable y disminuye la huella de carbono de la casa. Por último, muchas casas prefabricadas ecológicas están diseñadas para maximizar la entrada de luz natural en la casa. Esto significa que se necesita menos electricidad para iluminar la casa durante el día, lo que reduce aún más el consumo de energía. Además, la luz natural puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la productividad de los ocupantes de la casa. En resumen, las casas prefabricadas ecológicas están diseñadas para maximizar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía y los costos asociados. A través del uso de materiales aislantes de alta calidad, ventanas y puertas modernas y fuentes de energía renovable como paneles solares, estas casas pueden ser altamente eficientes en cuanto a energía. Además, el uso de luz natural en la casa también ayuda a reducir el consumo de energía y a mejorar el bienestar de los ocupantes. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta forma de arquitectura innovadora y sostenible.